¿Por qué es importante visibilizar a la población trans? Pues voy a partir también por mi ejemplo, de, por mi experiencia de vida. Yo tengo 28 años, de los cuales llevo apenas 5 viviéndome como hombre, lo que significa que viví 23 años viviéndome como mujer cuando yo no soy una mujer. ¿Por qué pasa esto? Porque no hay representación de la comunidad ni en medios ni en... Ni en el medio educativo. A mí nunca me explicaron en la primaria, en la secundaria, en cuestiones de biología que existía gente como yo que podían no sentirse conformes con el género que les fue asignado al nacer con base en sus genitales. Yo nunca vi una serie, una caricatura, una película donde haya gente como yo. Yo no sabía que existía una posibilidad de transitar médicamente hacia una vida más feliz y más digna. Por eso es importante la visibilización. Si hoy hablamos de este tema, vamos a tener jóvenes más informados, vamos a tener padres de familia con la suficiente información y herramientas para poder guiar a personas trans jóvenes hacia un futuro digno, hacia una vida digna y hacia la felicidad. Porque vivir en un cuerpo, no, no en la narrativa del cuerpo equivocado. Vivir en un género, en un rol equivocado, puede generar angustia, puede generar ansiedad, inseguridad y muchos otros problemas que incluso devienen en suicidio. Pero no porque nosotras, nosotras las personas trans seamos personas que no valoremos la vida, sino porque estamos en una sociedad que no nos valora como personas. La comunidad trans en México no tiene todos sus derechos humanos. Tenemos que cambiar nuestra acta de nacimiento para poder ser reconocidos. Pero no en todo el país este trámite es accesible. En algunos lugares se tiene que acceder a través de un juicio que es patologizante, es estigmatizante y es incluso violento. Entonces necesitamos hablar de este tema para que podamos tener acceso a algo tan sencillo como un acto de nacimiento con el que puedas acceder a una cita médica, con la que te puedas inscribir a la escuela, con la que puedas rentar un departamento, con la que puedas conseguir un trabajo. Estas son cosas que nuestra comunidad no tiene acceso actualmente a pesar de que ya tenemos más presencia en los medios de comunicación. Es importante hablar de este tema porque necesitamos garantizar nuestros derechos humanos, necesitamos vernos reflejados en los medios de comunicación para saber que existe gente como nosotros que ya tiene un futuro, que ya tiene una carrera, que tiene una familia. Cambiar la narrativa de la experiencia trans como únicamente dramática, violenta y victimiz victimizante con otras experiencias que también son positivas. Habemos personas trans que somos estudiantes, que somos trabajadores, que somos parte de una familia que somos parte de, de la sociedad de manera positiva y, y esto lo menciono porque también se nos ha vendido en los medios de comunicación, en las películas, en las series, que somos personas problemáticas o que somos personas que tenemos una experiencia de vida tan dramática que no aportamos nada positivo. Hay que cambiar esta narrativa haciendo visibles a las personas que estamos dando todo de nuestra parte para darle a la sociedad una imagen de personas positivas para esta misma sociedad. Necesitamos darles a entender que también Necesitamos acceso a educación, a hospitales, a trabajos dignos, a, a espacios seguros, porque también incluso dentro de los movimientos feministas, dentro del mismo activismo, corremos peligro por ideas que nos hacen ver como una subcategoría de humanos. Es importante hablar del tema, es importante visibilizar.